Buenas Vengadores, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal Toxic Game Channel. Yo soy el Vengador Tóxico y estamos aquí de nuevo. Cada vez vamos más allá, ¿eh? cada vez vamos subiendo. Eh... Que conste que hoy no hay ni una sola noticia de Sony. Pero es que además si echamos una, un vistazo hacia atrás es que llevan un tiempo que es que no hay nada de lo que hablar nada absolutamente salvo los juicios que y los lloriqueos por el eh, la adquisición de Activision nada o sea, nada ni bueno ni malo bueno el Zack Boy ya no es exclusivo de consolas eso es malo pero bueno sigue siendo de, de PlayStation ¿eh? hay que decir mira ya recordando ya el tema <ríe> con los niños ratas que gracias al Xbox Wire lo voy a poner aquí Xbox Wire, esto es eh, una, como explicarlo, es una herramienta con la que eh, consigues lo siguiente, en el primer Plague Tale Innocence, eh, si recordáis, bueno, no hace falta que, que lo recordáis, porque ya los de Azobo lo han dicho en que están utilizando el Xbox Wire para poder conseguir esto que, eh, que os voy a decir impulsar a Plague Tale Requiem para series X y para series F que tendrá hasta 60 veces la cantidad de ratas es decir, unas 300.000 ratas Google dice adiós a Google Stadia, ahí lo dejo, acaba de aparecer la, la noticia. Bueno, de 300.000 ratas en pantalla a las 5.000 que aparecían en el juego anterior, el que conocemos, que ya decíamos, joder, vaya cantidad de ratas, ¿no? Hombre, son 5.000. Pero 300 mil. <risa> o sea, imaginaos cómo está potenciando todo esto eh, en la industria. Ah, bueno, por cierto, eh, sé que este no es un canal de fútbol, pero eh, pobre Juanma... Juanma Rodríguez. Eh, por favor, vamos a ver el vídeo este. Haciendo un poco de hincapié en, en cómo se chotea los compañeros, ¿eh? Y luego voy a dejar una imagen eh, del parecido que dice que tienen. Yo no sé si ustedes se lo encuentran, pero en todo caso, vamos a ponerlo aquí. Y ahora hay una cosa que antes no existía, que, que, eh, que son los memes que aguantamos todos no, no te voy a contar los que me hacen a mí y me llaman gárgame no sé por, ¿Por qué. qué yo tampoco y ahora hay una cosa que antes hacer... <ríe> bueno eh, bueno yo creo que no hay yo creo que no hay ningún parecido eh. yo no veo ningún parecido ¿eh? Juanma, tranquilo tranquilo no hay ningún parecido eh, no, hay ningún, no hay ningún parecido en tu casa. Eh, es, que te ve, es que te veo persiguiendo pitufos, pero bueno, vamos a hablar de Score. Bien, eh, ¿qué tenemos que decir sobre Score? Pues que ya está muy, muy, muy cerca, cada vez más cerca. La entrega se adelanta. A su fecha de lanzamiento la entrega adelanta su fecha de lanzamiento Sin sería el titular y nos viene a decir que Score ha hecho todo lo contrario y saldrá una semana antes de lo previsto eh, entrega podremos hacer, eh, o sea, a esta espeluznante entrega podremos hacerlo el día 14 de octubre se nos adelanta una semana vamos a tener un octubre increíble Score tiene ganas de hacernos temblar dicen aquí en Generación Xbox. Eh, tras unos días dejando caer que algo importante respecto a la entrega iba a llegar hoy hemos sabido que era esa gran noticia fue ayer cuando yo mismo os hablaba de, de, de que Skull Ball que por cierto se retrasa Ahora vamos a explicar por qué. Se volvía a retrasar, lo dice aquí. Y que esta vez incluso se iba hasta el año 2023. <ríe> tranquilidad, ¿eh? Tranquilidad, tranquilidad que no pasa nada. Recursos que desgraciadamente empieza a ser bastante habituales. Claro. Vosotros ya habéis pensado, eh, esperado suficiente. Score quiere sobresalir entre el resto de entregas y no solamente tenía pensado mantener su lanzamiento sino que están tan seguros del juego y saben las ganas que tenemos de adentrarnos en ese inquietante ya sabéis ese inquietante mundo que tiene score que es eh, prácticamente un, un cuadro de, de este pintor famoso eh, cuyas ilustraciones crearon al famoso alien y la nave y todo lo que tiene eh, en referencia a esos seres eh, xenomorfos, ¿no? pues volvemos a estar así, digamos, no, esto no significa que sea una película de alien, ¿eh? significa, no significa que tenga nada que ver con alguien, ni mucho menos. ¿eh? Entonces, una, simplemente han tomado el arte conceptual. Eh, magistralmente, y bueno, otro juego que se viene, y esta vez eh, eh, vamos a ver un, un trozo del vídeo, vamos a ver un poco de, del vídeo, esto es más que nada para los que juguemos a PC, tenemos a The Final, vamos a verlo, os parece, de verdad, yo creo que el que no juega es porque no quiere, hay cantidad de juegos que están por venir, fijaos en este otro, voy a poner otro, pero no os voy a decir ni el nombre, yo voy a poner el vídeo, pero no os voy a poner ni, y ya está, ya, os prometo de todas maneras que sí, hablaré, a, hablaré de, ese, de este videojuego un poquito. Pero quiero que lo veáis. Miren. Not realize at first what was coming for me, what would happen to me. Their memories fade, but the pain lingers, neck severed. Eh, Skull and Bones, como sabéis, se retrasa nuevamente hasta 2023. Voy a leer únicamente sus palabras, la palabra de, de ellos, para que comprendáis que tampoco es para tanto. ¿Eh? Dice, nuestro equipo está trabajando arduamente para pulir y equilibrar la experiencia de juego antes del lanzamiento. Como resultado, hemos tomado la difícil decisión de retrasar la salida de Skull Balls al 9 de marzo del 2023. Estamos ansiosos de que probéis el juego, pero para traeros la mejor experiencia posible, eh, decidimos tomar un poco más de tiempo para los más entusiastas de vosotros también nos enorgullece anunciar que lanzaremos una beta abierta esto es lo que me encanta y me viene muy bien para compaginarlo con el Grounded ahora veréis por qué eh, lanzaremos una beta abierta que disfrutaremos por supuesto los bueno, los, por eso os digo que os metáis eh, de verdad en eh, eh, lo de Insiders que no, que no, vamos. Pero bueno, para los más entusiastas de vosotros, también nos enorgullece anunciar que lanzaremos una beta abierta del juego en un futuro próximo. Os daremos más noticias acerca del registro muy pronto. Esto me encanta. Y viene muy bien irado para, para la siguiente noticia. Y, y entenderéis por qué. Una beta abierta que por supuesto los que la vamos a disfrutar seremos los Insiders que ya os he dicho que os metáis a insider que no pasa nada eh, no cuesta nada tampoco te van a pagar eh <risa> tampoco te van a pagar ni vas a hacer el rey del mambo vamos, lo que vas a hacer es testear cosas que otros todavía no, no la van a probar aunque tenga el Game Pass Ultimate como lo tengo yo, pero si no eres insider, pues no puedes jugar al Grounded durante un año y esto me viene al pelo para poder terminar además con este vídeo. ¿Por qué? Porque Tito Fin está muy orgulloso de, del trabajo que se ha hecho de Grounded, que ya por fin está completo y terminado. Lo bueno de tener esta versión preliminar durante más de un año y medio por ahí es ver el juego crecer yo recuerdo que la primera vez que probé el Grounded mmm, me impresionó era increíble o sea, todo todo estaba muy bien y aún así se veía vacío aún así se veía vacío me decía uno, bueno, esto es como una demo o algo así, no, no. esto es para que tú eh, nos vayas aportando ideas, y aportando ideas de, oye mmm, podemos fabricar podemos hacer bases y empezaron a, a poner más y más cosas y más cosas, y durante todo ese tiempo eh, eh, la comunidad interesada en Grounded iba creciendo y creciendo porque se iban interesando más por el proyecto. Iban comprendiendo que el proyecto no era simplemente lo que no, lo que vimos al principio, sino que el proyecto gracias a ellos se estaba llegando hasta donde hasta un juego que a los propios jugadores les encanta este juego es un juego para para jugadores y hecho por jugadores así de claro fijaos lo que dice Phil Spencer con esto termino el vídeo eh, que lo podemos ver aquí eh, por supuesto eh, traducido para los que no sepan inglés lo tengo traducido también oye con el traductor de Google eh Dice realmente orgulloso del equipo pequeño y enfocado en Obsidian, que tiene una visión para un juego y el compromiso que tenía eh, y el compromiso de construir el juego de a la mano con la comunidad, con la comunidad, de construir el juego con la comunidad, felicidades por alcanzar el equipo Grounded 1.0 y espero que todos disfruten jugando a la versión completa del juego pone aquí eh, un enlace a, evidentemente a los de Grounded que dicen. dice los de Grounded con solo 30 minutos para el lanzamiento completo de Grounded 1.0 eso fue hace unos días queríamos compartir este pequeño mensaje del equipo de Grounded y también agradecerles por ser tan increíbles bien Aquí eh, lo que viene diciendo es que, que muchas gracias a todos, a todas, a todo el mundo por haber participado ¿eh? en crear... Aquí básicamente lo que está dando las gracias completamente a todas las personas involucradas en, en Grounded, el equipo Grounded, <ríe> y, y os aconsejo que lo juguéis, desde luego, de verdad, es un juego muy bueno. Eh, bueno, ya habéis visto las noticias, ya sabéis las noticias. Esto es lo que lo habían dicho antes. ¿eh? Google dice adiós a Stadia, su juego en la nube se cerrará en 2023 bueno podemos confirmar que google Stadia cierra en 2023 es una pena es una pena la verdad es que no llego a, a cuajar mucho aún teniendo la potencia que tenía pero bueno Así que nada amigos, nos vemos en el siguiente programa en Tóxico Game Channel, vosotros el vengador Tóxico, hasta la próxima, podcast número 15, ¿quién lo diría? Para el 16, en vuestro canal, nuestro canal, hasta la próxima amigos.